Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el nudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae,